En julio, del año pasado, <coughs> en julio del año pasado, el presidente de la Junta Central Electoral aprobó un anteproyecto de un presupuesto para el año 2020 por 16,540 millones de pesos, de los cuales 8,377 millones se utilizarían para los procesos electorales, tanto municipales como presidenciales y congresuales. Para enero, el órgano electoral dispuso que la contribución económica del Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos serían ascendidos a 3.000 3, eh, 3, 3, millones, eh, 13, 000, una cifra tan alta, 903,594 pesos. Al no haberse presentado los informes económicos de los candidatos, se hace imposible estimar los gastos en que incurrieron. Y eh, inclusive podrían entrar con la celebración con los, de los nuevos comicios. El contrato de la empresa DigiWorld, SRL, que suplió los 11.000 kits del voto automatizado, se registró un costo de 1.008 eh, millones, eh, mientras que el gasto de la, de la auditoría que se realizó o que realizó la empresa Alhambra Ascendió a mil 566.037 dólares, cerca de 29 millones de pesos. Antes de pasar con la llamada, lo importante sería, ¿verdad? A, a, a propósito de que ya están, eh, así, eh, un momentito a la persona que está en, en vía telefónica. Eh, a propósito de que ya el 15 de marzo serán las elecciones. Lo que hay que ver, y esto es una reflexión que le invito a hacer al pueblo dominicano, ¿A quién benefició eso que pasó? ¿A quién benefició definitivamente eso que pasó? ¿Quién salió ganando de lo que pasó? ¿O quién se esperaba que saliera ganando de eso que pasó? Y entonces, partiendo de ahí, pudiéramos llegar, ya se están haciendo las investigaciones, pero pudiéramos llegar de manera directa a, a los causantes de este lío, de este tollo que hubo aquí. Mira, eh, vamos a recibir la llamada. Buenos días. buenos días. Sí, buenos días. Buen día, caballero. Mira, dicen que nunca eh, el día es más oscuro que cuando va a amanecer. Uh -huh. Mira, eh, yo decía que la tesis de los bichos, que el gobierno iba a introducir las reformas, había que esperar, porque si era así, entonces el gobierno era el responsable porque era el beneficiado. Y iba a introducir una reforma. Pero mira qué pasó ayer. La Junta se pronuncia que en 30 días de elección. El presidente habla que va a dar todos los fondos y habla a la nación. O sea, el PLD no se benefició en nada en eso. Y fue el más perjudicado. El más perjudicado. Eh, que apareciera la boleta del PLD, todo apuntó a hacerle daño a partido de gobierno, por todos los lados. Por todos, o sea, por donde quiera que tú analices, el único beneficiado es Leonel Fernando, porque se quiere llevar el PLD para, para la fuerza del pueblo, y quería quedar como el protagonista, mira, yo se lo dije, eh, eh, tiene fuerza para dentro del PLD para hacer eso y más. ¿Ya? No han tiene muchísima gente que desde que gane se van a pasar. El hijo de él lo dijo. Nosotros en un programa, yo lo estuve mirando. Que todas esas personas que están ahí, que tenían candidaturas que son de Río, se van a pasar a la fuerza del pueblo. Inmediatamente gana muchísimas no gracias. Sí, gracias, yo todavía, Ajá, y del país porque habló a la día de la noche. Hay una locución al pueblo. Es un, es un tipo que tiene poder. Esto no, sí, eso sí, no lo dijo. Claro, para... Leonel. Para eso y para más. Es que es que eh, la figura de un expresidente siempre será imponente en, en la República Dominicana porque es un país presidencialista. Y Leonel fue tres veces presidente. Su poder, su influencia eh, se mantendrán dura, durante muchísimos años en nuestro pero país. Tenemos otra llamadita. Buenos sí, días. Pero... Ah, usted está ahí pero... canal. Muy bien, muchísimas gracias, pero... Miquel. Mi querido amigo, tenemos otra llamadita en el canal. Buenos días. Aquí en el teléfono. Buenos ah, días. Allá. Okay. Sí, a su orden. Sí, a su orden, a su orden. Le habla Ramón Pérez desde el Bronx. ¿Quién nos habla? Ramón Pérez desde el Bronx. Desde el Bronx, Ramón, muchas gracias. Saludo. Le escuchamos. Sí, mira, eh, por pues, ejemplo, a ti me gusta mucho el programa de investigación. Siempre, siempre, siempre, si alguien se dice aquí, en el barrio que hay una persona va a morir, y sigue repitiendo todos los días, todos los días, que esa persona va a morir un día, que mañana va a morir un día, y después persona va a morir un día, y el día, y el día que dijo, aparece esa persona muerta, ¿quién es usted que es el narcotráfico? Bien, muchísimas sí, exactamente. gracias, desde eh, el Bronx. Eh, lo que él dice, dice... Eh, si esto es así, así, así, así, eh, eh, eh, eh, voy a matar a fulano, voy a matar, o fulano se va a morir, fulano se va a morir, fulano se va a morir, el día que aparece el muerto, el primero que hay que investigar es usted, el primero que hay que investigar es usted No, no, pero eso ahí no ¿Cómo que no? Por Dios Pero ¿cómo que no? Porque aquí los únicos que estaban apostando al desorden, ¿quiénes eran? Y ahorita esperen mi tema, que en mi tema yo voy a presentar una joya aquí Mira, una Martín. joya voy a presentar, que la gente no se acuerda. Lo que tienen menos lo que tienen 20 años, 18, 19, lo que tienen ajá, menos de 20 años, o 20 años, van a ver una joya que voy a presentar en varios minutos acá. Porque Bien. la historia quedó grabada. Otro de los datos que, que tenemos y que manejamos sobre la inversión millonaria que realizó la Junta Central Electoral, el gobierno y cada uno de nosotros, porque es de nuestro dinero que sale, es que la institución destinó 431 millones de pesos para la adquisición de insumos en el montaje del proceso. O sea, insumos, materiales, 431 millones. Y eh, también se le debe sumar 11 millones de pesos para la impresión de materiales educativos. 11 millones de pesos para orientar a la gente. 5.4 millones de para la campaña educativa, esos mensajes que veamos en los medios. Entre otros gastos para el montaje, la impresión de las boletas eh, de la mano de la editora Corripio fue seleccionada para prensar más de 3.2 millones de papeletas por un valor de 14.767 millones de pesos. Bueno. Ahí, Todos los cuartos del mundo. Ahí, eh, ahí habrá unos que otros gastos que no están detallados y que no tenemos. Pero si nos ponemos a escuchar estas cifras astronómicas, esta inversión millonaria que ha hecho el país, que ha hecho la República y que sale, como dije, de cada uno de nosotros para tener un resultado fallido. Usted se pone a pensar... Miles de millones de pesos invertidos, el aspecto económico y el hoyo que esto causa, más lo que va a conllevar realizar las nuevas elecciones, que como bien dijo el presidente, y por supuesto que debe de garantizar los recursos, porque entonces no, podría, no sería posible realizarla, él no puede decir que no le va a dar el dinero a la Junta, claro. porque entonces, o sea, eso se cae de la mano. Ahora bien... Eh, lo que el PRM, y tú ahorita fuiste testigo de que alguien no te pudo responder, la pregunta que tú hacías, lo que el PRM y la Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista, el PRD, y todo el mundo sabía, era, y yo lo había advertido aquí, que el PLD iba a ganar la mayoría de los municipios. Lo sabían. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Había que darle un golpe al gobierno. Y crear una percepción como se creó en, en octubre del de 2019, cuando la primaria. ¿Tú estás el... diciendo que el PRM es el culpable de los no, pasó? No, no, no, no, no, no. Yo no creo, porque Luis Abinader, para mí, Luis Abinader es un hombre serio. Luis Abinader es un hombre serio. Y la gente que está en el PRM son gente buena. Ahora, eh, aunque hay mucha gente buena en la fuerza del pueblo, especialmente en San Francisco de Macorís. Pero esa gente que está dirigiendo esa vaina eh, eh, eh, allá en la capital, eh, no me dan a mí una, una buena corazonada. Eh, ¿Por qué? Nada más hay que ver la agresividad con la que se maneja, por ejemplo, Roberto Rosario. Hay que ver, señores, que Roberto Rosario, consíganme una foto de Roberto Rosario, por favor. Era el presidente de la Junta Central Electoral y al que más le conviene, al que más le conviene desacreditar la Junta es a él, es a él, por eso ustedes ven el ataque constante al voto automatizado, constante, constante, hasta que lo lograron. Hasta que lo lograron. Pero igual también, Leonel, que tiene unas ansias de poder, un ego faraónico, Óyeme, insaciable. Y su hija, ¿tiene la foto, Israel? Para que ustedes vean lo que escribió la hija de, de, de, de Leonel. Sí. Ustedes lo vieron, muchachos. Que La no... hija de Leonel dijo que Leonel le queda grande a este país. ¡Grande! O sea, es decir... ¿Cómo comparamos algo con aquí que sea... O sea, el celular con la tabla. No, pero es que son... No, no, es incomparable. Mira lo que escribió esa joven, la hija de Leonel. Míralo ahí, lo voy a leer de manera sarcástica. Pa, Como siempre tenías razón. Le quedas demasiado grande a este país. ¡Coño! Muy desatinada Oye, las me, declaraciones pero, de la joven. Pero, que, pero, que luego Pero borró, esta muchacha, ¿eh? Que luego Pero borró. qué irrespetuosa... Porque ellos se creen que aquí el único que piensa en este país es Leonel Fernández. Y yo, y, y aquí yo quiero hacer una, eh, una parte, ¿verdad? Y dentro de ese grupo yo saco a la, ma, a la maestra distinguidísima, Luzelene Plata, aquí en San Francisco de Macorís. Que yo sé que no está de acuerdo, ni con esa actitud de la hija de Leonel, ni tampoco con algunas actuaciones que se están llevando a cabo dentro de la fuerza del pueblo. Yo estoy seguro, porque Mira es la una foto de Roberto serie. Ese que ustedes están viendo ahí, que era presidente de la Junta Central Electoral... Ese, que es el que más le conviene, desacreditar la Junta. ¡Adiós! Eh, oye, me van a hacer un trabajo mejor que el mío, yo tengo que desacreditarla. Y lo ha logrado. Deberían sí. investigarlo también. Tenemos una llamadita, vamos a ver, buenos días. Sí, buen día, ¿cómo están? El Lourdes. Jean? Hola, Lourdes. Pero, ya, ¿y qué es lo que a ti te pasa con Leonel? ¿Qué es lo que Leonel te hizo? No, nada. Yo seguí a Leonel. Sí, no, yo, yo seguí a Leonel. No, no, no, no. Lionel es un hombre brillante. Oye, Yo siempre mi, he seguido a Lionel. Esa expresión de la hija es asunto de hija a padre. Él ya considera que su padre es lo superior. Ajá. El... Y ella no pensó en el pueblo dominicano que iba a leer eso. Y después claro, se echó claro, para atrás y lo borró. Titulo, porque le dijeron, Te metiste la pata y entonces mira, lo borró. Ya, ¿Usted ya, cree que este pueblo, pueblo se merece? Que esta niña la, la de Lionel le reconoce sí, claro. la intelectualidad sí. lo que hizo inclusive el mismo Danilo reconoció que la deuda que él encontró cuando llegó al poder fue porque Lionel la acometió ese, ese error de gastar sí. tanto dinero del Estado para darle el triunfo a Danilo. No, pero, pero Lionel Y por eso yo quiero que Leonel vuelva sobre sus pies. O sea, que Leonel vuelva a hacer lo que él era. A ser un líder realmente, a no llevar a este país al caos. Y eso es lo que está provocando con ese grupo que anda con él. Porque es que, mira... Ni Roberto, ni Lionel, ni ninguno de la oposición manejan la Junta. ¡Ah, pero... no! Eh, ¿Quién era el presidente de la Junta Central Electoral, de Lourdes? Era, pero nunca Sabemos todo pero, lo que se puede sí, dar. Pero Roberto yo, eh, nunca eh, muy, se declaró eh, ningún escándalo. Y ellos eran los que ahora. siempre estaban en contra del voto automatizado, machacando ahí. Y por eso yo le digo: no es verdad que pero, hubo fraude. Porque de ahí para allá no hay una sola encuesta mira, que le dé. De... la mayoría de los países civilizados. ¿Han rechazado el voto automatizado? No, no, no. El, el, el electrónico. ¿Cómo es electrónico? Sí, el, porque una cosa es el automatizado sí. que es este sí, sí, y el electrónico que se hace el vía internet. Electrónica. Muy bien. Muchas gracias, gracias doña a Lourdes. Lourdes. Pero no es Mira. contra Lionel Leonel, Leonel eh, yo siempre fui seguidor de Lionel. Ahora, yo no puedo estar aupando o apoyando lo mal hecho y la actitud que ha asumido Lionel. Y ahorita yo le voy a mostrar pruebas de lo que yo estoy diciendo aquí. De lo que pasó aquí en el año 2000 y de lo que pasó también en el año 2004, cuando Hipólito Mejía perdió las elecciones. Que un grupo de, de, de, de, de militares y de tigres que tenía Hipólito Mejía, ¿qué lo que hicieron? Iban a asaltar la Junta Central Electoral y Hipólito se y dijo, yo perdí, porque si no se si iba en una vaina en este país. Tenemos otra llamadita. Así es que piensan los demócratas. Buenas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy bien, mira. Eh, mira, quiero de destacar, o sea, nosotros debemos de tener cierta eh, cordura o cierto cuidado cuando vamos a hacer... Eh, este tipo de acusaciones Porque ciertamente no están las pruebas Para nosotros decir que uno u otro Fue culpable, de que el PRM Fue culpable, de que la fuerza del pueblo Fue culpable, ahora de que tengan Un comportamiento que no esté llamando A la calma, al sosiego de un pueblo Que está de alguna forma con un nivel De tensión por lo acontecido Pero decir que esta gente Es culpable sin tener las pruebas De lo que sucedió no, yo, yo eh, que Creo que es muy hay que, eh, hay que juzgársela demasiado y tener mucho cuidado. Vamos a ver, buenos una días. Llamada. Buenos días. A su orden. A mí me sorprende que la Junta busque elecciones para el próximo 30 de mes que entra. No, 15, 15, 15 de mes que entra. Porque ellos dijeron que iban a robar cabeza o sea, que se investiga bien la causa de lo que pasó. Y no podía pasar menos. Entonces, ahora, de buenas a primeras y por rato, no lo comunican a la a la oposición o a los políticos que se van a producir como no se va a producir. yo creo que lo primero que va, en el primero que va a ver la proponía es que esta gente investigue, quien tienen que investigar y lleven a esa gente a banquillo de acusados y hay que porque realmente es una ignominia, que debe dar los el pueblo no se tiró no a la calle y no se uno de la aquí porque es un fenómeno muy grave. El que no fue a una bota, una, una, a, a un colegio electoral, no sabe lo que es eso. Parece un saqueo de Roma. Juventud de mal formada, porque aquí hay jóvenes bien formados, pero la mayoría andaban ahí eh, eh, como locos, buscando lo suyo y estorbando eh, la, la, la tranquilidad de los que podíamos votar tranquilamente. De modo porque, que caiga, que caiga y que investiguen primero y que marquen fecha nueva, Claro. Muchas gracias, en lo de la fecha de las elecciones, yo entiendo que fue una actitud muy correcta de la Junta Central, ¿sabe por qué? de gobierno está saboteando las cosas para quedarse en el poder. ¿Qué, la, la, ¿qué hizo la hizo la Junta? ¿Quién dijo Digo, eso, ya o sea, Eso es lo que se está eso es lo que está no, ¿Tú no sabías, eh, que pero aquí, aquí había gente llamando a que la gente se tirara a la calle. el, sí, el, el, el, el pero el domingo. no, pero nadie ha declarado llamando sí, a la gente no, a la calle. Pero espérate, porque tú estás diciendo ah. que aquí hay gente que está diciendo Tú estás planteando acá que aquí hay gente en el país que está diciendo que el gobierno se quiere quedar en el poder claro de manera dicho, arbitraria claro dicho, y de manera trujillista. Claro que se ha dicho. ¿Quién lo ha dicho? Ese, ese rebote, por ejemplo, ese FAO de, de, de, no. de, de, de, de, de ese boicot que así hubo. quién no. se le pegó? Se le pegó al partido de gobierno. ¿Por qué se le junta? va a pegar? Porque ellos ¿Qué son los que hizo? están ahí. No qué no se te va a pegar hizo? a ti? No, ni no a mí? Que no son ellos los que están ahí. ¿Y quién ¿Y es La que es? está ahí? ¿Y de quién depende la Junta Central Electoral? de quién depende supuestamente es un órgano pregunta, que no cómo Dios? se los, cómo se eligen los miembros de la ay y tú crees que pregunta, es así y tú crees que es pero pregunta no, si no no, es no, un no, consenso vamos en todo a WhatsApp, porque no entrar en esa discusión externo ah, vamos a basar para, para elegir como se eligen los jueces ah, cómo se sacó a Miriam Germán de ahí ah, de la Suprema por Dios. Con un consenso. No, ajá, Pero consenso. Es fácil, Como es se fácil. eligen los jueces en Las este país. Las elecciones vienen ahí. Roberto Rosario, cuando Lionel, ¿de quién era? Este, ¿de quién? El procurador ¿de quién? Él los ponen para articular su maquinaria de poder. No te van a poner a ti. No van a poner a uno de otro partido. Ponen a su gente para ellos manipular y di dirigir todo en el yo país. Yo les dije yo les dije que eso perjudicó al PLD y al final va a terminar beneficiándolo. Porque el 15... Van a tener que contar voto a voto y cuando los resultados la gente lo conozca, no van a poder patalear. Tenemos una llamadita. Buenos días. ¡Nada! Eh, Buen día. Buenas. Buen día. Sí, a su hora. Adelante, dama. Buen día. ¿Cómo están los dos? Bien. Creo que la profesora Lourdes está medio equivocada. ¿Lourdes? Es lo primero. Si usted puede ser del partido que usted sea y hace una cosa maleta, usted tiene que emitirla. Claro. Estoy de acuerdo con usted, cuando usted tenga que hablar la verdad, háblala con la. en alto, por un computador. que usted el pan, pan, el pan, pan, y ¡Suscríbete